Bueno, estamos hoy en una nueva entrevista, en un nuevo testimonio para conocer temas vinculados con la psicología. Y tenemos hoy con nosotros a Sara. Sara nos va a hablar de, de su caso personal. Hola, Sara, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, <risa> gracias a ti bueno, por darme la oportunidad. Si quieres, podemos pensar cuándo o dónde comenzó esa situación. En mi infancia o hacia la adolescencia. Entonces era muy retraída. Tampoco es que tuviera grandes gestos que pudieran mostrar este tipo de cosas, pero no sé, te podía contar, pues es que estoy súper nerviosa, lo siento, <risa> te podía contar, pues no sé, tenía ya ideas de autolisis con 11 años, que me hicieron 10 años bullying en el colegio, entonces sí que es cierto que me aislé mogollón. No le encontraba sentido a nada, no sabía por qué existía, por qué nadie me quería, por qué nadie me comprendía, por qué me costaba tanto expresarme con las personas, que alguien me ayudara, que me apoyara. Era difícil. Eso fue ya eso, en torno a los 11, 12 años. Ya con esa edad, para que la gente nos entienda, cuando hablas de autolisis te refieres a, a que te querías hacer daño físico, ¿no? Como cortes, quizás, o algo así. Sí, de hecho me hice daño. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste exactamente? Pues en un arrebato de ira que me dio, rompí una cajita de cristal contra la pared y con un trozo que sobró de cristal, pues era no sentía el de ese desahogo. Estaba tan rabiosa que uff, cogí el cristal y me rajé la mano entera hasta la muñeca. Uh -huh. Ese tipo de situaciones lo hemos visto mucho en consulta. Eh, pero generalmente no nos suelen hablar de que era un intento de suicidio. Era Más bien, cuando nos lo comentan en consulta, hablan de que es una necesidad de sentir dolor. No sé tú cómo lo describirías. A lo mejor en tu caso sí que fue intento de suicidio. ¿Cómo, cómo lo viviste en ese momento? No, en ese momento también con 11 años no creo que fuera intento de, de suicidio en sí, porque si hubiera querido hacerme más daño, me hubiera cortado directamente igual las la pena. Pero no sé, creo que me rajé la mano por dejar de sentir esa furia que estaba sintiendo en ese momento y, y redireccionarla hacia otro lugar, hacia otro dolor o hacia otra cosa. Se me ocurrió eso, es la primera vez que lo hacía. Sí, es justo esa descripción la que hemos escuchado mucho en consulta. ¿eh? Redireccionar el dolor, ¿no? como dejar de que el dolor emocional sea tan fuerte pues, sustituyéndolo por dolor físico. ¿no? Sería algo así quizás. Sí, claro, porque al hacer eso como que se te olvida el motivo por el cual estás enfadada o, o qué te ha pasado o por has perdido los papeles. Entonces sí que me sirvió para que se me olvidara el berrinche que tenía en ese momento, que ni siquiera recuerdo por qué fue. Uh -huh. y, y nada, me fui a curar la mano al baño y, y ya no recuerdo ni de lo que pasó a continuación ni nada. Muy bien. Y dices que fue eh, una época en tu vida en la que sufriste bullying. Eh, ¿Lo asocias con algún motivo en concreto, que tú sufrieses bullying? Pues porque era muy diferente a las demás. Era muy tímida, muy retraída, muy solitaria. Como te he dicho antes, prestaba atención a cosas que nadie lo hacía y por eso me llamaban rara. Desde el primer día que entré en el colegio. ¿Y qué tipo de bullying te hacían? Uf, humillaciones, insultos, vejaciones, patadas... Me robaban la merienda, me tiraban la mochila por la ventana. Pero lo peor era el, los insultos y las humillaciones, porque al final te acaban pasando facturas. Con uh. esa edad, pues al final te crees las cosas que te dicen. Te afecta a nivel de autoestima, me imagino, ¿no? Sí. ¿Tienes, no, algún, a... re ¿tienes algún recuerdo en concreto, alguna imagen que tengas todavía en la cabeza, en la memoria de, de esas situaciones de bullying? Desde el colegio recuerdo estar tranquilamente haciendo los deberes y mis padres habían divorciado cuando era yo pequeña. Y era algo muy poco visto por ese entonces. No, no sé cómo serían otras ciudades, pero en Sevilla donde yo era, pues era poco habitual eso, ¿no? Entonces recuerdo a las niñas y a los niños decir por detrás todo el rato pues que por eso se ha ido mi padre de casa, que, que yo no valía para nada, que por eso, eso se había ido, que que era una mala hija, una mala persona, uh -huh. etc. Claro, etc. Es te... eso no hizo más que reafirmar pues, que este señor se había ido y por qué no aparecía. Claro. Me creía esas cosas. Claro, cuando dices este señor te refieres a, a tu padre, me imagino. Sí. ¿Qué le llamó a ese señor? No, no le reconozco como tal. Vale, me imagino que a todavía a fecha de hoy no guardas contacto con él, entonces no por eso que estás, estás comentando. No. Pero porque él no ha querido, ¿eh? Él no ha querido nunca, así que no. Uh -huh. Si o dos no quieren, no, no se puede hacer nada. Claro. Supongo que te harían también el vacío cuando estabas eh, en el colegio, por lo que dices, si había insultos, si había mofas, si había burlas de ese tipo, supongo que tampoco contarían contigo para actividades, para juegos, no sé si tienes recuerdos de soledad, que es algo también que nos han comentado en consulta bastante cuando hablan de bullying. Sí, siempre estaba sola. No me tenían en cuenta para nada, así que alguna vez sí que jugaba con los niños al fútbol, me ponía de portera... Los niños, estos masculinos, sí que me integró un poco más en determinados momentos, pero no. Estaba siempre sola. no Además, me dejaban claro que yo tenía que estar sola, o sea, que me lo hacían ver claramente. ¿Qué, qué quieres decir con, con eso? ¿Lo puedes explicar un poquito mejor? Por ejemplo, si jugaban a balonmano, pues igual decían en alto, no, a él, Sara no la llames porque... Es un bicho, esa no juega porque si me toca me contagio, cosas por el estilo. O sea, que me lo hacían saber que me estaban dejando sola a posta y que no, y que no quería que participara en ninguna de sus actividades. Es como una burla pública, lo, lo cual a veces hace que otros también se sumen a esa burla ¿no? o que no te apoyen algo así. Sí, de hecho, casi todo mi bullying de los 10 años han sido, ha sido un bullying público, como tú has dicho. Ha sido en grupo, no era una persona en concreto que se dedicara a hacerme la vida imposible, no eran, eran varias. ¿Cómo reaccionaban los profesores ante esa situación que estás comentando? No hacían nada. Decían que me lo inventaba, que yo les habría hecho algo, que yo, no, no, yo les explicaba una y otra vez que no que no, pero no, no me entendía. La única persona en la que me apoyé un poco fue el profesor de música, se llamaba Pepe, que ese señor sí que me supo ver un poco, supo ver lo que pasaba y, y me intentó distraer un poco a través de la música y de dibujos y de tal, pero el resto de profesores no, uh -huh. no hicieron mucho. Tu padre, por lo que has dicho, entiendo que era una figura ausente pero ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionaba tu madre ante ese bullying, ante esos insultos, ante esas historias que tú quizás le contabas en alguna ocasión? No sabía nada. Nadie supo nada. Ni siquiera los profesores llamaron a mi madre y le dijeron nada. Lo ocultabas en casa entonces. Sí. Empecé a ocultarlo al principio porque como se acababan de separar, pues había un ambiente un poquito tenso en casa, un poquito, pues claro, pues mantener a la familia y tal, y no, y con cinco años pues empezó todo esto. Y como yo veía a mi madre un poco triste todos los días y la veía un poco así apagadilla, pues digo, jo, si le cuento igual esto, pues la deprimo aún más. Así que decidí pues no contárselo, esperando pues que algún día esto dejara de pasar, pero no dejó nunca de pasar, entonces... Al final se acabó convirtiendo en un comportamiento un poco de inercia. No contar nada. ¿Cuánto tiempo duró esa situación? Diez años. Desde los cuatro o cinco años que entré en la guardería hasta los catorce o quince. ¿Y qué, qué fue pasando para que desapareciera esa situación de bullying? Pues un día con catorce años decidí hacerme un cambio radical me teñí el pelo de rubio, me pinté como se pintaban las niñas en aquel entonces, me puse collares y cosas que se ponían ellas, me vestí acorde a la moda de aquel entonces y dije, mira, esto es la selva, o te adaptas o mueres. Uh -huh. Así que, veía un cambio radical y dije, mira, se seguían metiendo conmigo, pero ya como que imponía un poco más. Ya, además, con 14, 15 años, ya una ya es medio mujer, ya... Las tonterías ya se acabaron un poco... <risa> ¿Y cómo continuó tu vida, Sara, a partir de ese momento? ¿Qué fue sucediendo después? Un desastre. <risa> Un desastre tras otro. <risa> Relaciones de amistad y de pareja súper nocivas. No sé, tenía el radar muy escacharrado. Me arrimaba a todo lo peor. Era, pues, Igual, no sé, lo hacía instintivamente. Que, porque, no sé, muchas veces pensaba que no merecía otra cosa. Merecía personas que me trataban mal porque, no sé, era lo que estaba un poco acostumbrada. Entonces, me arrimaba a gente un poco conflictiva.